En el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo funciona el VDI del Gobierno de La Rioja. Antes de nada hay que conocer lo que es un VDI. El VDI es la infraestructura de escritorio virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un ordenador donde estoy trabajando con su pantalla y su teclado, etcétera, etcétera. Y luego tengo un ordenador remoto que está virtualizado, vamos a decir, está en un servidor que no está alojado ni en, ni en la habitación donde estoy, vamos a decir, directamente está dentro del Gobierno de La Rioja. Entonces, ¿qué me hace? Eh, yo puedo trabajar desde mi ordenador local en la máquina remota y ahí es donde tengo todas las aplicaciones. Dado que la virtualización se ha extendido en todos los, todos los colegios e institutos del Gobierno de La Rioja, lo que vamos a ver es las, la instalación que puedo utilizar yo en mi casa. Si estoy en mi casa, puedo utilizar el VDI y no tengo problema para utilizar esta máquina remota. Y vamos a ver que desde esa máquina remota, además de utilizar las, la cantidad de programas que están instalados allí, tengo también la posibilidad de copiar y pegar de forma fácil en, en, entre las dos máquinas. Lo primero que vamos a ver es cómo instalar el VDI en nuestra máquina de escritorio mediante un cliente para sacarle más eficiencia a lo que es el proceso. Vamos a, ver, a probar ahora mismo cómo se hace eh, para llegar al VDI e instalarlo en cliente. Lo primero vamos a un navegador y buscamos vdi 2larriojaedues Podemos ir a mozilla o podemos ir a Chrome o cualquier navegador que tengamos instalado. Una vez que vayamos a esa dirección, nos va a salir la autentificación. Dicha autentificación hay que poner un nombre de usuario y una contraseña, que en principio pondremos nuestro nombre de racima. Pondremos eh, solamente el usuario hasta nombre, apellido, segundo apellido, 01, y luego la contraseña que tengamos asignada. Cuando cargue la página, entraremos, vamos a decir, lo primero nos abre un pit pero este ahora mismo no es necesario, este... Eh, eh, lo podemos cancelar directamente porque este es eh, el link para abrir, no nos hace falta vemos que podemos entrar en HTML5 directamente eh, sin necesidad de instalar nada en el escritorio pero vamos a ver cómo se instala directamente el cliente que me da más posibilidades que directamente el HTML5 desactivo el HTML5 y voy a descargas en descargas voy a bajarme el cliente de Windows, dado que está hoy en Windows y descargo el fichero que una vez que eh, se descargue, vemos el circulito que está cargando ahora mismo eh, y cuando se descargue lo que voy a hacer es eh, ejecutar el programa directamente desde descargas, que es lo que voy a hacer ahora mismo, cargo, voy a descargas y doy a conector para Windows, lo ejecuto lo abro normal, no me hace falta abrirlo como administrador, y con ello se me va a abrir el programa de instalación del VDI, el programa cliente, que es el programa que hará las llamadas al escritorio virtual. Selecciono el idioma, como hemos visto, y ahora eh, sale lo que es el, el, la instalación. Lo primero, la cuenta de usuario que lo va a utilizar, con lo cual... Eh, bueno, acepto la licencia y voy a definir la cuenta de usuario como decía Que es esta de aquí, en principio este es quien lo va a usar en el ordenador, lo puedo dejar en blanco vale. Luego el directorio y luego crear acceso directo e integración en el escritorio A mí me gusta que esté el acceso directo pero que no se ejecute al inicio Y es lo que voy a dejar eh, pide adobe flash player pero no hace falta con lo cual esta ventana normalmente la cierro porque adobe flash player está desactualizado ya no se utiliza entonces bueno una vez hecho eso le damos a instalar y bueno pues va a instalar copia todos los archivos nuevos es un minutito que es poco tiempo lo que le cuesta la instalación con ello he instalado el programa eh, cliente de escritorio y luego hay que configurarlo, que es la siguiente fase que vamos a hacer. Y ahora, dentro de mi escritorio, de mi ordenador, eh, me sale un Virtual Workspace. Si lo cliqueo, vamos a configurarlo. Vale, el sitio web o la dirección de correo electrónico en principio es vdi2.larioja.edu.es, pero el dominio es larioja.edu.es, que es, que es lo que voy a poner aquí. En principio si ponéis también VDI2 os va a funcionar. Es más, si pongo la rioja no me lo va a reconocer a pesar que es el dominio y me dice, bueno, eh, que, que, cuál es el sitio web donde me voy a conectar. Ya os digo que aquí en principio eh, lo que voy a poner es VDI2, lo mismo que tenía en el, eh, vamos a decir en, el, en la configuración anterior y con esto os funcionará a la primera, ¿vale? Vale. Una vez que carga, eh, meto mi usuario de racima, solamente, eh, vamos a decir, todo lo que está antes de la arroba, de larioja.edu.es, y de la misma forma, esa misma contraseña de racima que tenemos, ¿vale? Sabemos que tenemos un login único para todo. Y aquí el dominio sí es larioja.edu.es. Aquí no es vdi2, aquí el dominio, el servidor es larioja.edu.es. Le doy a aceptar y con ello eh, va a loguearme. Cuando me loguee, prueba que las credenciales son válidas, bueno, me dice que hay una actualización, ahora mismo la cancelo, eh, cuando las credenciales son válidas, de repente me sale escritorio y es alumno, si sois alumno, escritorio profesor técnico o profesor no técnico, si sois profesores. Si cliqueo dos veces, en este caso esta es la cuenta de alumno, eh, se me va a abrir directamente eh, el VDI esa máquina remota para los alumnos y en este caso pues bueno eh, esto es lo que tiene un alumno eh, de normal tiene algún programa menos instalado que los profesores técnicos o los profesores no técnicos pero en principio bueno eh, ahí tenemos un ordenador una vez instalada el vdi vamos a ver las posibilidades que tiene de configuración y asimismo los programas que puede utilizar ya os digo siempre dentro de esa máquina virtual que comentábamos al principio Voy a explicar aquí cómo utilizar ahora el VDI de escritorio Tengo el cliente instalado y me sale esta aplicación Si pincho en el engranaje al lado de la conexión Pues me salen las opciones de la máquina virtual que voy a abrir En este caso quiero reproducir audio, dispositivos USB, utilizar micrófono Y la resolución eh, Full HD 1920 x 1080 es la que voy a utilizar Vale, por esto cualquier cuestión de estas se podría modificar si pincho dos veces en el botón de cliente, me sale una ventana. Esta ventana es mi ordenador online. ¿vale? Esto es una ventana flotante sobre mi escritorio normal. ¿vale? Y esta ventana, en principio, tiene la conexión que tengo yo allí. Este es mi ordenador online. Entonces, si por ejemplo, eh, quiero usar un programa online eh, que tenga instalado, pues bueno, allí... Eh, el access 2016 está instalado o si quiero utilizar cualquier otro programa que tenga instalados pues minimizo este access ya os digo que sigo dentro de la barra de windows 10 del ordenador online y ahora lo que voy a hacer es eh, pues ver otros programas que tengo en educación pues por ejemplo tengo programas de CAD eh, lamentablemente los que ponen en local no podemos utilizarlos, tenemos que utilizar únicamente los que sean online o sin instalación, ¿vale? Estos que ponen local no puedo. Pero por ejemplo, pues bueno, en Ofimática vemos que tenemos todos los paquetes ofimáticos del eh, Office 2016. Si quiero utilizar algo de eh, Vídeo, pues tengo editores, por ejemplo, el OpenShot lo podría utilizar online, ¿vale? En esta máquina online o si quiero, pues programas de otras utilidades, bueno, de, de extracción, Google Classroom, programas de imagen, puedo utilizar eh, Blender, puedo utilizar Gimp, ¿vale? Eh, ya os digo que lamentablemente todos los que son en local necesitan estar en los ordenadores del colegio. Y por último vamos a ver la comunicación entre las dos máquinas que es muy sencilla y nos sirve para almacenar datos en ese ordenador virtual que tengo para poder acceder desde cualquier parte del instituto o colegio donde esté. Vamos a hacer una de las funcionalidades que puede ser muy útil para eh, compartir archivos. Si estoy en mi ordenador local, que es este que estoy marcando, y tengo una carpeta trabajos, y dentro de trabajos, pues imaginar que creo un nuevo eh, documento de texto, o en este caso pues voy a crear un documento que es ejemplo. Vale. Entonces este, todo esto lo tengo en mi carpeta local. Si quiero copiarlo directamente a mi ordenador online para poder utilizarlo en, en, el, en cualquier sitio donde esté, no tengo más que seleccionar, copio, vengo al otro ordenador, pincho en el escritorio, por ejemplo, y le doy a pegar. Y ya directamente me pega trabajos con el ejemplo de, de texto que he hecho. Y ese, esto ya está dentro del ordenador online. vale. Esto lo voy a tener en cualquier, eh, en cualquier sitio donde... donde... Yo trabaje. Bien, con este tutorial hemos aprendido, lo primero, instalarnos la máquina virtual como cliente en nuestro ordenador de casa, quiere decir poder acceder al escritorio online desde nuestra casa, lo segundo, poder eh, utilizar los programas que tengo dentro de esa máquina virtual y finalmente poder compartir datos desde nuestra máquina al escritorio virtual. Con ello, tengo este buen recurso que me sirve para tener recursos online en ese escritorio remoto, en ese ordenador remoto y poder acceder desde cualquier parte en el instituto o colegio. Nos vemos en el siguiente vídeo.